Veníamos hablándolo en, en una entrevista anterior de los riesgos que, a, que atañe bañarse en un lugar prohibido, si bien por ahí por una cuestión de tradición o que lo han hecho siempre entre familias, de bañarse en, en, en canales, hay que tener en cuenta que estos canales ahora están en por lados y el agua que puede ser 50, 60 centímetros del nivel de que lleva, aparentemente es un lugar seguro, pero la fuerza de arrastre que lleva es mucho es superior a lo que arrastraba antes en un canal de tierra, digamos. Y si se bañan en lugares prohibidos, como en este caso en el canal, una vez que el agua los barre o pierde en pie, ya es muy difícil poder enderezarse y poder salir del lugar. Pero usted recién me explicaba que, qué es lo que pasa, que se, hay como una, un tipo de, de mucosa que se forma sobre el canal y eso e impide que uno se pueda parar en algún momento. Sí, entre el musgo que se genera y el... el se pone como una especie como babosa, digamos, las, las paredes del canal, y al venir unos 50, 60 centímetros de agua, el agua viene con, con muy, es el caudal es fuerte, de arrastre. Así aparentemente parecería quizás que, que no es tanta agua. Exacto, uno lo ve y lo ve no lo ve peligroso, pero cuando una vez ingresa el, y toma contacto con el agua, se da cuenta que el agua tiene mucho arrastre, y si uno pierde pie, generalmente son arrastrados por el agua y es muy difícil enderezarse nuevamente. Y en los otros espejos de aguas, ¿qué pasa? Hay tanques australianos, hay gente que se baña en ríos, por ejemplo, el río Mendoza, lugares donde aparentemente viene poca agua, pero de pronto aparece el agua. En ese caso, ¿cómo actúa el tema de la peligrosidad? No es recomendable que se bañen en cualquier sector. Si bien eh, tenemos lugares habilitados, en zona de alta montaña estaría la playita de Luján, en zona de Cacheuta, pero serían lugares que están, con, están vallados en los lugares donde se pueden bañar, inclusive hay personal de guardavidas que están atentos a la situación en el lugar. El problema es que se genera en alta montaña, y más para esta época, son las tormentas que tenemos en alta montaña, que acá podemos tener un clima como lo tenemos ahora soleado, pero en alta montaña puede estar lloviendo muchísimo. Y ese, esa cantidad de agua que llueve en zona de alta montaña es arrastrada en los cauces. Ese tipo de arrastre genera golpes de agua, que si me, me, me encuentran en un lugar prohibido, lo más probable es que me lleve Y ese tipo de arrastres con piedras, con barro, palos, en donde la persona que es arrastrada por ese tipo de golpe de agua, generalmente es fatal. ¿Tienen números de la cantidad de personas que han fallecido por, esta, por situaciones similares en el último tiempo? No contamos con... Hace tiempo que no tengo la novedad de tres personas, eh, más de la edad de estos chicos que han fallecido en San Martín. Eh, hemos tenido últimamente novedades, eh, generalmente tenemos siempre novedades de, de rescates en espejos de agua, que han sido, gracias a Dios, las personas han, han salido con vida, eh, salvo en San, Mar, en San Rafael que tuvimos la pérdida de una criatura en, en un sector de, de un embalse. Pero la novedad de San Martín, bueno, por la cantidad de personas y la edad, la verdad que es un, la, lamentable, pero no hemos no, no registraba eh, hace tiempo tres personas en, en un mismo día. ¿Cómo fue lo de San Martín? ¿Cómo trabajaron ahí? ¿Qué se sabe de la situación, más allá de lo que hemos contado? La situación en San Martín ha sido que estos, estos jóvenes se han estado bañando en ese lugar. Habitualmente lo hacían, aparentemente, porque hay información de que eran días anteriores, lo habían estado haciendo. Eh, cuando ellos son arrastrados por el cauce, se activa el 911 por el el llamado de los mismos vecinos para pedir la colaboración de personal tanto policial como de bomberos. Arriba primero personal policial, los encuentran en un sifón, los alcanzan a sacar, y cuando arriba personal de bomberos comienza a hacer el RCP. Pero ya llevaban un tiempo sumergidos en, en el, el agua. Así que, eh, a maniobras de RCP para ver si podemos recuperar a las víctimas, bueno, ya constatan el fallecimiento de estos tres chicos. No, hay una persona que sí logra salir. Si sí, hay una cuarta persona que alcanza a salir, que es la, uno de los testigos que tengo entendido, es el testigo del hecho de lo que ha pasado presencial, digamos, la situación que pasó en el lugar. O sea, que hay que advertir, por más que una persona sepa nadar y muy bien la corriente, en eso es traicionera y, y por más que sea un profesional, eh, lamentablemente va a pasar eso. Exacto, el agua es lo más, eh, con lo que más cuidado tenemos que tener más en esta época. Eh, puede ser un eximio nadador, pero el nadador por ahí... Puede acalambrarse en un espejo de agua como el carrizal, puede acalambrarse y puede irse a fondo, o si sumamos por ahí eh, el alcohol, eh, el comer y el alcohol y meterse a bañar, también son situaciones que complican al nadador poder darse una, una, una tarea de salvataje el mismo. Es una situación complicada el tema del agua, por eso recomendamos siempre que se bañen en lugares habilitados eh, y con gente que tenga el cuidado del lugar que esté vallado y que tengamos guardavidas.